Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Realmente estoy alucinando con algunas de las intervenciones provenientes del Partido Popular en este debate, así que animo a posarle filo a la agulla y voy a tratar de, de hacer un resumen de nuestra posición en esta, en esta sección. La situación general, pese a la recuperación del Producto Interior Bruto a niveles previos a la crisis, el Partido Popular. Hasta ahora, fuerza de Gobierno ha estado tratando de presionar a la baja los recursos disponibles en manos de las administraciones públicas. Se mantiene tanto el subdesarrollo de nuestro sistema de bienestar como que se estrechan las capacidades de nuestras instituciones para corregir la desigualdad, la pobreza y la precariedad a través de inversiones productivas en la economía. Lo decía ayer, el techo de gasto no recupera sus estándares previos, es 3.800 millones inferior al de 2016 y 62.000 millones inferior al año 2010. Pero es que además el programa de estabilidad para los años 2000 para el periodo 2018-2021 prevé una reducción del gasto público sobre el producto interior bruto desde el 41% en el año 2017 hasta el 38,6 en el 2021 alejándonos más de la media europea. Nos separan de la media de la eurozona ocho puntos en ingresos públicos y cinco puntos en gasto, en gasto público, y todo ello pese a que ustedes no paran de hinchar las previsiones de ingresos en impuestos como el de sociedades o el IRPF, por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, ya les ha tirado de las orejas en ejercicios anteriores. España es, a día de hoy, el único país de la Unión Europea que continúa en el proceso de déficit excesivo y la Comisión Europea le está exigiendo a España nuevos ajustes para el 2019 por valor de 7.000 millones de euros. Ese es el balance de su gestión. Y esto es la situación para acometer los tres grandes retos que tiene España por delante, las tres crisis que está padeciendo España. En primer lugar, crisis social. En los últimos diez años, los impuestos indirectos, los más regresivos, han ganado diez puntos en recaudación del Estado, mientras que los impuestos directos han perdido cuatro puntos. Ustedes, además, han planteado para este año nuevas deducciones en el IRPF, pero lo hacen agravando un problema estructural, que es precisamente el retroceso de los impuestos directos frente a los indirectos. La tendencia lo que muestra es que ustedes favorecen un modelo fiscal al servicio de quienes más tienen y de las grandes empresas mientras machacan a las rentas del trabajo. Por eso es necesaria una reforma fiscal progresiva y por eso queremos preguntarles para que en su turno de réplica puedan puedan contestarnos. Expliquen por qué rechazan una reforma del IRPF que haga que quienes más tienen se aprieten un poco el cinturón. Expliquen por qué no suprimen figuras como la SICAP o no eliminan deducciones injustificadas sobre el impuesto de sucesiones. Explíquennos por qué han ignorado las recomendaciones de organismos internacionales que se hacen año tras año sobre el aumento de los impuestos medioambientales. Y explíquenos también por qué rechazan crear un impuesto sobre las entidades bancarias que ayude a devolver los más de 60.000 millones del rescate bancario que ustedes han dado por perdidos. Segunda crisis, crisis territorial continúa pendiente la reforma del sistema de financiación autonómica, continúa pendiente la reforma de la financiación local, se continúan aplicando reglas de austeridad injustas como la regla de gasto, pese a que el Tribunal de Cuentas reconoce los defectos en, en, su, en su diseño y pese a que la IREF reconoce el desequilibrio en la distribución de los objetivos de déficit sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Ustedes, señores del Partido Popular junto con Ciudadanos, han promovido el dumping fiscal entre comunidades autónomas cargándose el impuesto de sucesiones y donaciones en diferentes comunidades autónomas. Ustedes han promovido un fondo de compensación interterritorial que es claramente insuficiente y que, además, se distribuye por criterios completamente arbitrarios entre comunidades autónomas, sin ayudar a cerrar la brecha entre los territorios más ricos y los más pobres. Tercera crisis, crisis de representación. Antes, la senadora Muñoz, que ahora no está presente, hablaba de tarjetas Black. Yo creo que ustedes deberían tener un poquito de decoro. No hay ni un solo miembro de Podemos, ni un solo cargo de Podemos que haya sido imputado por usar tarjetas Black y, en cambio de su partido, los hay así. Ustedes Ustedes han sido los que se cargaron Caja Madrid, ustedes se cargaron Bancaixa, ustedes han cargado muchísimas cajas diferentes comunidades autónomas. Gastar, gastar y gastar como si fuera la solución. Pues sí, a veces es la solución cuando se trata de defender los intereses los intereses de la gente, pero no lo es cuando se trata de que ustedes se llenen los bolsillos. Gasto descontrolado no existe donde no Termine, nosotros, señoría. País. Termine. Acabo en unos segundos. Gracias. Gasto descontrolado es lo que ustedes hacen llenándose los bolsillos. Nosotros, donde gobernamos, aumentamos el gasto social y reducimos la deuda. ¿Cuánto ha pesado la factura de la corrupción en las cuentas públicas, señores del Partido Popular? Eso es lo que nos gustaría que nos aclararan. ¿Cuánto nos han costado ustedes, a todos los españoles? ¿Por qué no se dota a la agencia tributaria de los recursos necesarios para perseguir el fraude? ¿Por qué el Sindicato de Inspectores de Hacienda... Señoría, que... señoría, termine, por favor. Termine. Sí, señor presidente. Acabo. ¿Por qué el Sindicato de Inspectores de Hacienda tiene que reprocharles constantemente que ustedes no hayan destinado recursos a perseguir el fraude de las grandes fortunas? A cabo ustedes señores del partido popular son un peligro para las instituciones por su afán de estrechar la capacidad económica de nuestras instituciones mientras benefician a quienes más tienen mientras por su estrategia de alimentar el conflicto territorial y sobre todo por su corrupción muchas gracias